Hola, tribu, soy Sara Rodríguez y esto es Accesibilidad con Sara, un espacio donde comento ejemplos reales de entornos y productos accesibles y no accesibles. Hoy quiero hablaros del braille en los medicamentos. Y para el braille, para quien no lo sepa, es un sistema de lectoescritura basado en un, en un código de puntitos. Son puntitos en relieve que van formando letras y palabras y con los que se pueden reproducir todos los signos ortográficos. Bien, pues aquí tenemos la caja de, de un mucolítico, es ambroxol, eh, es el compuesto genérico y como todos los medicamentos desde el 2006 en España, pues debe estar identificado la información principal en braille. Fijaos, yo he marcado los puntitos del braille en negro para que los podamos ver mejor en el vídeo, pero normalmente vienen sin color. Son solo táctiles. De esa manera se puede aprovechar mejor el envase y superponer la información táctil y la visual porque como veis eh, ocupa o sea el braille ocupa muchísimo espacio eh, esto que vemos aquí se lee así en horizontal son tres renglones tres líneas y lo que pone es Ambrosol Norton 3 miligramos mililitros solución oral punto no pone más y ocupa eh, pues todo o sea, todo lo largo de lo que es la caja, ¿no? del jarabe. Eh, por eso, imagino que la ley solo obliga a poner efectivamente la información más, más principal, a poder identificar el medicamento y no más, porque sería imposible poner toda la información que tenemos a nivel visual, que es bastante, sería imposible ponerla toda en braille, ¿vale? Esto evidentemente es necesario, es un avance importante a nivel legislativo porque son las personas con, con algún tipo de dificultad visual tienen que poder, eh, por supuesto, pues utilizar medicamentos, ¿no? uno de los productos más importantes en nuestra vida. Y bueno, pues esto es una solución, eh, pero necesitamos más información, lógicamente. Tenemos aquí al lado el prospecto y bueno, no hace falta que lo enseñe, ¿no? los prospectos son... Son bastante amplios. Tiene mucha información sobre la posología, sobre cómo utilizar lo que es, ¿no? eh, que a lo mejor situaciones en las que no debes, no debes consumir este medicamento, etcétera. Esto es importante. Bien, la ley lo que nos dice ahora mismo es que estos prospectos deben estar también disponibles en formatos eh, aptos para gente con discapacidad visual Siempre y cuando eh, las asociaciones ya afectados lo soliciten, <ríe> con lo cual se queda un poquito cojo. En ¿vale? mi opinión, pues deberíamos obligar al, al fabricante a tener esta información disponible para todo el público sin necesidad de que yo me tenga que asociar y tenga que dar todo ese tipo de trámites para solicitar una información ¿no? que al resto de personas pues, nos dan eh, de manera automática en cuanto compramos el medicamento. Y hoy en día esto sería muy fácil, porque con, con las nuevas tecnologías podríamos poner fácilmente un QR en estos prospectos físicos, vale donde la información es visual, podríamos poner un QR y dar la información de manera digital. Y al ser digital es mucho más fácil de hacer accesible. ¿vale? Eh, eso Con un móvil, la verdad es que eh, actualmente casi todos los móviles tienen un buen nivel de, accesi de accesibilidad, tienen condiciones para ello. Y si eh, le damos información preparada y documentos preparados, pues eh, podría ser leído con tecnología de apoyo. Y ya está. Esto quería comentar. Además de añadir que eh, este QR o este uso de las nuevas tecnologías nos facilitaría también incluir otros formatos que beneficien a otras personas porque, joder, ¿quién no se ha peleado alguna vez con un prospecto? vale eh, Es un una información un poquito tediosa, no un poco aburrida de leer y a veces un tanto técnica, además de que tiene una letrita muy chiquitita, bueno, en fin, no es, no es agradable, no es amigable. Eh, y bueno, eh, es de comprender que es necesario dar la, la información de manera bastante detallada y en muchos casos técnicas, técnica para evitar equívocos, pero eh, no estaría de más eh, poder añadir efectivamente, un pequeño resumen, un, una, una información añadida que fuera muchísimo más sencilla ¿vale? De entender. Y de esta manera, pues llegaríamos a todo el mundo. Como digo, con, con algo tan importante como puede ser un medicamento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la reflexión. Eh, no olvidéis comentar y compartir en redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo.